Oye, y Julio, vosotros, como club, eh, también este planteamiento de protocolos COVID, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Cuéntame. Nosotros, lo, lo primero que, cuando paró el, el deporte, lo primero que pensamos eh, fue en las personas. De hecho, eh, una vez parado el deporte, nosotros contábamos con una serie de instalaciones, contábamos servicios y recursos y los pusimos eh, a disposición del personal médico. Hemos tenido en nuestras residencias pues, eh, alojados a, a gente que, que tenía que prestar servicios en hospitales, que le costaba un montón pues, eh, en cuanto a horarios, de a su casa y demás. Eh, le facilitamos absolutamente todo. Y las primeras medidas fue volcarnos con la sociedad, todo lo, lo que da la sociedad al fútbol, pues nosotros sin de, devolverlo. En, en menor medida lógica lógicamente pero bueno en cuanto a a las medidas que se tomaron, eh, nosotros trabajamos mucho, pero no sabíamos si estábamos trabajando bien. gasamos mucho dinero y no sabíamos si lo estábamos, digamos, derivando al, al, al mejor sitio. Eh, se si gastaba dinero, se compraba, se facilitaba absolutamente todo. Entonces, estoy, digamos, eh, matándome eh, y lo estoy haciendo bien. Por eso, eh, tiramos la ENOR, eh, una vez pasada la primera la primera fase de la pandemia, para que nos diese su, su opinión y que nos ayudase en, en digamos, articular eh, todo lo que teníamos para, eh, digamos, que fuese mucho más eh, congruente y que no fuese, pues, un eh, un, bueno, un paso hacia adelante y que fuese un balón, un balón para adelante. Y AENOR eh, nos ayudó muchísimo, muchísimo porque a raíz de las primeras conversaciones, empezando a trabajar, hemos aprendido mucho eh, en el camino de conseguir ese certificado y también hemos eh, podido pues, tener diversas opiniones de, de otras empresas y acceder a otros protocolos totalmente distintos.